Acá estamos nuevamente, en créate. En esta ocasión hemos llegado al momento del invitado. Y hoy quiero presentar una persona que para mí, como lo dije en el inicio del programa, un referente, un, una persona de inspiración. Además de que nos hemos conocido, hablamos, compartimos charla y demás, hay algo en particular que él trae y nos va a enseñar a todos los oyentes que están del otro lado prestemos mucha atención y démosle una hermosa bienvenida a Daniel Santice que viene a explicarnos un poquito de frases del alma Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿cómo estás, Ernesto? Muy bien, muy bien Bueno, antes que nada es un placer que estés acá y con nosotros, bien. compartiendo esta charla y me gustaría que puedas compartir para todos los oyentes ¿qué se trata frases del alma? ¿qué es lo que comparten con eso? Bueno, en realidad esto surge de imágenes fotográficas, eh, como veis presentabas, yo este, por, por actividad, por profesión soy fotógrafo comercial, Bueno, pero hace tiempo que también me dedico a la fotografía artística. Entonces, este, a partir de, de las imágenes, eh, que bueno, normalmente viendo una imagen eh, uno tiene interpretaciones varias. Eh, entonces se me ocurrió que esas imágenes relacionadas con alguna frase que tuvieran una estrecha relación, podría de alguna manera eh, despertar alguna inquietud o e interés más profundo. Y de ahí surgió esta muestra, frases del alma. Podría decirse que a mí las fotografías me hablan, <ríe> es decir, yo veo una imagen, la miro reflexiono, la guardo, la vuelvo a abrir, y, y bueno, me sugiere algo. Y esta exposición eh, muestra esto a través de 30 imágenes, ¿no? Que eh, se fueron juntando a través del tiempo. En realidad son muchas más, pero yo solo imprimí 30 imágenes. Eh, son, tengo 30 imágenes más, son como 60, con frases diferentes, pero bueno, eh, de alguna manera esto es lo que se muestra. Eh, ahí hay una en el aire que estoy viendo. Sí. Dice, la compasión siempre cobija al que sufre. ¿Qué decir? Claro, eh, esto, bueno, yo no sé si, si esta imagen se puede ver, o todas la pueden ver, obviamente. Eh... Va a ver desde, desde Facebook y también ah, bueno. se va repetido en YouTube. Bueno, bueno, perfecto, perfecto. Entonces esa imagen en realidad habla por sí misma, ¿no? Es una es, este, es una imagen muy motivadora, es esta persona que vive al intemperie y el árbol se inclina sobre él. Entonces esto, me surgió esta frase porque realmente en el tema de la compasión muestra eh, cómo uno se acerca a, al sufrimiento del otro o a la circunstancia que el otro está pasando acompañándolo el acompañar solamente ya es algo yo diría fundamental a veces uno dice y yo no sé qué decirle y muchas veces no es necesario decir nada a una persona que está en una situación difícil o que sufre el acompañamiento es muy importante por ejemplo una tontería, a veces uno puede ir este, a lo mejor manejando el auto y para en un semáforo y viene el trapito a limpiarle los vidrios. Y bueno, a lo mejor ya le dio a otros y obviamente no le puede dar a todos. Pero el bajar el vidrio y dar una palabra y conversar con él es, este, como diríamos, hacerlo sentir que, que está vivo, que alguien lo ve. Sentir un acompañamiento hacia él. Obviamente esto no, no es no es compasión en sí mismo, pero quiero decir, es un fundamento en el cual cuando uno está con el otro y lo acompaña, eh, eh, comparte, que forma parte de lo que es la definición de compasión, compartir con, no tener una empatía con el otro. Y entonces eso surgió y de ahí eh, estas imágenes y que de alguna manera eh, tienden a que uno reflexione sobre sí mismo y sobre cuál es su propio destino en la vida. Porque obviamente nosotros tenemos actividades. Yo decía al principio, mi actividad es la fotografía, pero ese no soy yo, es una actividad que Exacto. yo hago. Podría ser cualquier cosa, colectivero también, no tiene nada que ver. Eh, lo importante es lo que cada uno es. Entonces, a mí la fotografía para mí es un medio, me sirve. Este, ahí hay otra que habla de la creatividad, que sí, no tiene límites, ¿no? Dice, la creatividad no tiene límites, solo nuestras estructuras nos impiden ir más allá de nuestras reales posibilidades. Bueno, ese es un, un tema interesante, porque la creatividad obviamente... Eh, y, eh, digamos, este, va improvisando a medida que surgen ciertos elementos que se cruzan en uno o que uno conecta, ¿no? Eh, pero en el caso de, eh, digamos, de no tener límite, implica que uno siempre busca algo que está más allá. No estoy hablando de fantasías, eh. estoy hablando de destinos, porque a veces las personas vuelan con su imaginación simplemente porque no tienen nada que hacer pero yo no me estoy refiriendo a eso me claro, estoy refiriendo claro, claro, claro. a realmente eh, buscar más allá habiendo tenido una orientación previa por ejemplo si uno tiene un ansias de, de desenvolver las posibilidades que tiene interiores ¿no? Son, que son infinitas en cada uno, pero no las conocemos. Sí. Y en principio, cuando uno enfrenta esto, lo, con lo primero que se topa son con sus propias limitaciones. A lo mejor ciertas, eh, ciertos escrúpulos, ciertos temores, ciertas estructuras que provienen de, de, donde, uno, de donde uno ha sido formado, ha sido educado. Eh, del país donde vive, de la cultura que tiene, de la época que tiene. No es lo mismo vivir en esta época, en el año 20, o hace 200 años atrás, o vivir acá, que, que en, el, en el Medio Oriente, o vivir en el, en el Norte, no es lo mismo. Sí. Tiene características que marcan. Pero uno no es eso. Uno, obviamente, uno tiene esa característica para sintonizar con el medio. Yo acá no me voy a poner a hablar en italiano, sí, eh, claro. obviamente, ni con acento cordobés, eh, pero no, no soy esto, no soy esto, eh, es algo más. Y eso hay que sintonizarlo, hay que descubrirlo. Y es importante no creerse lo que uno de alguna manera por herencia, por tradición, le han dado. Eso es muy importante. Eso podría llamarse el olvido de sí mismo. Olvidarse de uno mismo en ese sentido, ¿no? Claro, claro. Para estar claro. siempre pendiente, siempre presente, siempre querer ser él, ¿no? Como, como algo personal, digo. Exacto. No sé Daniel, con respecto a estas creencias, ¿no? Estructuras y demás. ¿Podríamos compartir qué edad tenés? Eh, voy a cumplir el 82, ¿Vas a cumplir 82? ¿Todavía seguís con la fotografía? Estás haciendo incluso exposiciones, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, acá está y la congruencia también... de, esa, de esos límites, ¿no? Que, que de repente salen. Hay personas que tienen 40 y creen que no pueden hacer estas sí. cosas. Bueno, sí, aparte, eh, ya que lo nombras, bueno, eh, yo participo de un camino espiritual en el cual, a través del tiempo y del trabajo interior, eh, me ha permitido abrir ese, esas posibilidades, ¿no? Eh, eso, bueno, naturalmente que implica unas actividades relacionadas. Aparte, bueno, eh, iniciamos a partir de la exposición. Un grupo que quiso eh, profundizar un poco las ideas que están en las fotografías y nos reunimos los viernes por Zoom y este, bueno, es un grupo numeroso, a veces este, se juntan seis, a veces 8 ocho, a veces un poco menos, depende, no mm -hmm. tiene ninguna obligación. Y, este, y bueno, fuimos abriendo posibilidades y surgió a partir de, como digo, de las imágenes, porque el, el grupo le puse frases del alma, pero ahora estamos este, ampliando, ampliando el panorama, ¿no? <risa> Vamos a hablar de muchas otras cosas más, herramientas que permitan Trabajar con uno mismo, ¿no? Bien, abiertos a la evolución. Bueno, sí, justamente, por ahí, si los oyentes están escuchando, estamos hablando con Daniel Santice, que una persona que es fotógrafo, que es eh, un referente, incluso transmitiendo la palabra, ¿no? Porque además de las frases y la fotografía, la imagen, la palabra es lo que le da el poder, desde el significado de todo esto. Una persona que, para los que no oyeron tiene 82 años, así que los límites de aquellos que hoy tienen 30, 40, 50, y dicen del no puedo, aquí hay un breve ejemplo de lo que es la, la el poder hacerlo, ¿no? el poder trascender esas barreras del no poder Así que bien. Bueno, ¿cómo te sentís, Daniel? Eh, bien, bien. Bien, eh, podría decirse, yo nunca digo, porque alguien puede preguntar, soy feliz? <ríe> yo esa palabra no la, no la quiero utilizar. Eh, podría decir este, que vivo con plenitud. Digo no, no utilizar la palabra feliz, porque cuando uno trabaja en la ampliación de la conciencia, amplifica su visión y naturalmente... Eh, uno vive en un mundo que bueno, para qué contar cómo es si lo vemos a cada rato ¿no? eh, y yo no sé si uno puede decir que es feliz con el sufrimiento de tanta gente ¿no? eh, en todo el mundo eh, entonces eso de que hablábamos al principio de acompañar uno acompaña también esto y yo puedo decir que en ese sentido no soy... si yo hablara a nivel íntimamente personal podría decir que sí pero sería estar muy centrado en mí, entonces no quiero, no quiero. Dejamos el ego a un lado. <ríe> Podría decir, <sí. ríe> Claro, no, está bien, es que cuando se separa el, el ego del ser, se comprende que la felicidad viene desde otro lugar, es más complejo. Sí. Esta plenitud que decís te lleva más a, al poder estar consciente sí. de, de, de esas sensaciones. Así que bien, Daniel, me gustaría que por ahí puedas compartir algo para la gente que nos escucha, además de este aprendizaje que trajiste. ¿Qué es lo que le podemos dejar como mensaje? Uh -huh. Y no conformarse eh, con, con aquellas cosas que eh, la vida le ha dado, o las circunstancias le ha dado, y siempre estar atentos o a, a, abiertos a algo más, que está más allá, algo trascendente, podríamos llamarle. Para, eh, de alguna manera, estar abierto a lo trascendente, hay que tener también un silencio interior, porque si no, uno escucha la propia voz, la de lo, de lo personal, ¿no? El ruido mental, y a la mente hay que acallarla, hay que educarla, ¿no? Y entonces, eh, escuchar un poquitito más desde el corazón, ¿no? Me quedo con esto que trajiste hoy Acompañar Desde el silencio Con plenitud Bueno, y por ahí te traigo yo desde el amor, ¿no? Esto es, es El proceso del amor Pero Sin este acompañarnos Porque escucha acompañar Acompañar al otro y el silencio Y me cierra todo desde ese lugar <risa> Así que bien, Daniel Bueno, nuevamente, para mí es un placer Seguramente vamos a compartir más charlas Haremos alguna entrevista con tus imágenes y demás. Bueno. Sería un placer para nosotros que lo puedas bueno. compartir. Simplemente como dato, este, en este momento la muestra esta, eh, Frases del Alma, eh, las fotografías están expuestas en el Espacio Cultural del Sur, que está en Caseros 1750 de, de la ciudad de Buenos Aires, en Cava. Es un centro cultural, era el Rincón Vasco hace muchos años, un restaurante muy famoso. Y este, ahora es un centro de eventos. Y está ahí hasta el 25. Este, después veremos a dónde a qué otro lado va a ir. Este, estuvo en La Matanza, en la, en, el, ¿cómo es? este, en la Universidad de La Matanza. Después está ahí. Okay. Y bueno, estoy buscando otros lugares también para que la gente la vea y comparta. Excelente, excelente. Y contame un poquito, ¿cómo te puede contactar la gente? A ver. Eh, bueno, en Instagram estoy. Eh, por mi nombre, eh, sí que aparece y después este hay un a ver en este bueno es ahí está es lo que más este inmediatamente puedo señalar después a ver eh, qué otro es arroba bueno, de Santise verdad sí eh, Daniel Santise guión un bajo 20, 123 123 le puse porque había otro, Daniel Santise, pero este, a pesar de que el nombre no es común, y entonces para distinguirlo un poco. Pero en Instagram aparece, en Facebook también, así que ahí siempre pongo cosas. ¿Qué tiene que ver con esto? Bien, bueno, aquellas personas que quieran compartir y aprender de tu sabiduría pueden ver esas imágenes en Instagram. Sí. Nosotros vamos a seguir. Muchas gracias, Daniel, por estar. No, este por momento. favor, Ernesto, te ha sido un gran placer y te agradezco infinitamente. Por favor, gracias a vos bueno, por estar. Te envío un abrazo gracias. grande, hasta cualquier bueno. momento. Adiós. Y nosotros seguimos con más Créate Espacio, quédate, porque vienen muchas cosas más.